canción equivocada, perdón, ahora sí vamos con la verdadera. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Y pues así es como celebramos aquí las mañanitas, bueno, el día de las madres, el 10 de mayo, con las mañanitas para las mamás. Y pues muchas felicidades mamá eh, por tener un hijo, una bendición, este. y pues esta canción te la di, dedicó tu hijo a ti para que lo pases muy bien en este 10 de mayo. Así que, felicitaciones a todas las mamás del mundo. Yo solo quería aportar mi granito de arena para que, pues, se sientan muy afortunadas de tener un hijo tan maravilloso. Y bueno, pues, hasta aquí llegó este video. Compártelo si quieres que tu mamá tenga el mejor día de su vida. De hecho, todos los días tiene que ser el mejor día de su vida. Así que, pues, hasta aquí llegó este video, compártelo a tu mamá, a tu abuelita, a tu bisabuelita, a tu tatarabuelita, bueno, yo no sé, ahí tú verás, este, compártesela y, pues, vale, solo aportaba mi granito de arena. Ahora sí, hasta aquí llegó este video y ¡Adiós!